¿No hay intención de daño Calabro? Explotaron contra la panelista de intrusos. Este jueves en intrusos hablaron de las agresivas palabras que Jorge Lanata le dedicó a Florencia Peña, que había salido a defender a Mirko y Marley de los ataques del conductor de periodismo para todos. Marina Calabro lo defendió y la destrozaron. Mira los comentarios y el video al final de la nota. Hace uno mes Jorge Lanata escribió un editorial sobre Mirko y volvió a la tele con un sketch, humor. Es opinable el tema pero habló Florencia Peña y dijo que ese era una estupidez y hoy Lanata la atendió. Explicó Adrián Pallares. Tiene que ver con las declaraciones de Florencia Peña con Mosquita Muerta, donde calificó de estupidez, cuestionó que fuera gracioso y dijo que le daba pena por Jorge Lanata, explicó Marina. Hoy en la radio en mi columna surgió no de casualidad, pero yo tanteaba el ánimo de Jorge. uso como excusa la tapa de paparazzi que tiene a Marley con Mirko y dice algo así como que Marley defiende a Mirko, el bebé del pueblo, señaló la panelista. Signo de interrogación abierta fue tan fuerte lo que dijo Florencia Comp para la respuesta tan contundente de la nata? Se preguntó Payares. Cuando se debatió la columna de la nata. Él no estaba entonces vivió la polémica con lejanía. Sabía la presencia de Florencia Peñaca, lo comentamos en la oficina, señaló Calabro. Acumulaba todo aquel debate sobre aquella columna y quizás el límite es esto de me da pena por él, agregó la panelista. Yo llego el lunes y el tema había sido PPT, él se ríe porque lo hace con toda esa intención. Supo la repercusión de la columna, era un programa debut, había minutos de competencia, los justificó en otro pasaje del debate, mientras que Debra D'Amato, por su parte, consideró que, la nata se fue un poco al, carajo. ¿Ustedes recuerdan las cosas que se dijeron de la maternidad de Luciana Salazar? Y no vi a la señora Peña rasgándose las vestiduras, vos me dirás que no es amiga y no tiene por qué. Acá en el medio la grieta. Si eso que dijo la nata. Lo hubiese dicho yo, ni se molesta Peña, retrucó Marina Calabro en otro pasaje. Mira lo que generó. Sencillo Calabro, no se hacen chistes con los hijos de nadie Almohadilla Entrusos. La mujer del portero, arroba Rademangeri, 24 de mayo de 2018. Arroba Real Jorge Jorge Real Yo que vos despedís a tu reclutador de RRHH no es Morela que te lleva al suicidio mediático sin el panel de almohadilla en trusos empezando por la Calabro. E, ¿Eh? arroba Rorosolcito. 24 de mayo de 2018. La defensora y vocera del gordo golpista. En Q te has convertido, Marina?